Te llamaba Después De las doce Él se iba Y me decía Que está solita Pero mucho hemos ni una casa por Miami. Subí de posición, soy tu guía, soy tu daddy Quieres un privado para que me grites Dani. está solita Te llamaba Después De las doce el se iba Y me decía